¿Cómo están, brothers? Bienvenidos a un nuevo video de Omar brothers 2002 y hoy, como se los prometí en Twitter, hoy vamos a hacer un, un especial del Día del Estudiante. Obviamente va a ser mi escuela, si no, no estarían todos ellos. Y bueno, pues al parecer vamos a hacer un, un varias actividades y va a ser en equipos. Bueno, nada más que no el equipo y empezamos el video. Ya vamos a empezar las actividades y espero que les guste. después al parecer nos tocó hacer una casa con un resorte. Pues, pero bueno, terminamos la casa, pero nos quedó horrible. Y bueno, no sé qué sorpresas nos esperan en el siguiente reto. Entonces el siguiente reto ¿Vale, es mira. caminar siendo amarrados de dos pies, miren. Pero, tal vez esto vaya a salir muy mal. Terminamos las actividades. No sé si, si vaya a haber fiesta o no, pero tal vez es más probable que haya, vaya a haber fiesta. <risa> bueno, brothers, pues, a partir si sí va a haber fiesta, pero esa lo voy a grabar en mi, en mi, mi cuenta de Instagram. Que en los, links está, los links de mis páginas, Facebook, Twitter Instagram, estarán en la descripción. Y bueno, en fin, el video hasta aquí termina. Espero que les haya gustado. No olviden sus, en, suscribirse aquí a Mabros en este botón y pasar a, a un video en donde aparezco cantando aquí en este otro botón. Y bueno, pues aquí nos vamos. Bye.